¡Hola! ¡Hola! activa casa! Casa de la Rupes compartes muchas cosas: es compartes en clases, es compartes en surtidas, es compartes el el trabajo de lor y también los fruits de lor. Casa de Rupes es una oportunidad y conocemos otra gente nueva, competencia, momentos buenas, Una forma de mostrar. Y de demostrar que se puede abrir la puerta. Al casar la RUPE también estrubamos nos nos al Gustavo, que va estar a estar casa nuestra. Pues siempre he tenido una vida buena y todo, pero desafortunadamente estuve en situación de calle. Y cuando llegué aquí a la RUPE, pues encontré un hogar, unos compañeros, amigos, a Pau, Pilar y a la fundación, al equipo de la Fundación Migra Estudio, que me han ayudado mucho. Para mí, es un lugar donde me siento en casa, es como una segunda casa. Ajá, un sí, lugar donde nos acogemos <ríe> mutuamente, sí, sí, sí. efectivamente, y nos sentimos como una familia. Estamos contentos de todos los voluntarios, Ay, es que la, las familias que vienen aquí a ayudar, mirar como una familia. Que también la gente de... también que dan clases. Que la... Aquí estamos en el casal de AOPE. Aquí he conocido mucha gente, unos chicos que viven aquí y los es voluntarios que vienen cada, cada noche para pasar la noche con nosotros. Y... La, la demostración plausible de que hay formas de, de acoger, hay, hay formas de involucrarse, hay formas de, de actuar y de forma muy sencilla muy fácil. para mí casa la Rope es como una casa una casa una casa de una familia para andaban para toda la gente que nos ayuda para los voluntarios que hacen con nosotros para repartir una cena eh, domingo porque siempre, eh, cada domingo vienen los eh, todos los voluntarios y las familias bueno, quedamos aquí, hablamos un poco y tal y todo. El ambiente que hay, eh, la acogida de vuestra y de... Y un yo que como en una familia es de todos y para todos. Gracias por hacerlo posible. Aquí si no nos falta no, no, nuestra familia, aquí tenemos una familia segunda. Muchas gracias.